Un avión en el cielo va camino a Pochinot. En cuál ciudad caer es difícil decisión. Con mi escuadrón voy directo a la misión. Con mi escuadrón no tienen comparación. 50 de entrada. No comienza el luteo y ya de baja. Me desplazo sin casco quillando camperos ocultos. Son 10 los caídos, me ligo los tokens, se y las famas No importa, me quedo tranquilo, killiando, sumando esos a tu hermana Ya son 30 los que quedan buscando te y Si te pillo te aniquilo con municiones, soy mío En el pico un explosivo, MP40 y la grosa con mis tiros Quédate en el lobby si está bien contigo En nuestro clan todos son cracks Que nos Quedamos siete y viene la tormenta Llevo grosa y MP40 Mis balas revientan, la presión aumenta suelta una descarga de balas violentas Y nadie se escapa de mi papas Yo soy un héroe sin capa Te robo el look porque eres un look. Aquí no te sirven tus mútuos No uso defecto preciso en mirar Corro y le planto una mina Cuando reviente en la esquina mi bala asesina Cuando yo te tengo en la mira no uso defecto preciso en mira, corro y le planteo una mina. Cuando reviente en la esquina, mi bala asesina, porque esto ya siempre termina. Sí. Buya, buya, no hay nadie que... Todos son cracks, así es mi squad Que nadie nos puede parar, es la verdad Bienvenido pinche pegro, a las épicas batallas de Gran Free Fire contra Carlos Duty Mobile, ¿quién ganará? No hace falta que yo me presente, si todos de mi esteno estaban pendientes Solo hay que escuchar a la gente, el rey de ha vuelto y sigue vigente Y se va a quedar con todos tus dientes. soy el campeón de la vieja escuela Que empezó la nueva era Mejores gráficos Y una historia de novela Doctor, ¿quién es? A la puerta llamo y me abren en un 2x3. Soy el rey en toda América Latina. Han tratado de tumbarme, pero nadie me domina. Yeah, yeah, yeah. Me tiran, me odian, los hackers me adoran. Muchas skin personajes me sobran. Free Fire, no me acaban ni Fortnite. Yeah. Jueganme, ni siquiera necesito un buen mobile. Solo panas, panas. Pa' formar el squad. Ja. ¿Quién es este nuevo inútil? Nunca te podrás comparar. ¿A los Duty, la mayor franquicia de shooter de la historia Hijo mío, tú no puedes, nunca probarás la gloria Ya verás cuando se les pase la euforia Como todos, quedarás en la memoria Ya llegué con mis balas a limpiar toda la escoria Tú y tus books nunca verán la victoria La victoria Perdón que me quedé dormido escuchando te superé, abuelo ya está delirando Tu último juego que causó emoción Se quedó en el 2012 con el Black Ops 2, yeah Eres uno más en mi lista de enemigos Varios de los que conmigo, ey Ya han perdido, no te metas conmigo Te mando pa'l lobby, eso es mi hobby Lo mejor que tienes es tu modo zombie 100 millones, muchas ediciones No me comparo con él Soy una leyenda, a ti te juegan con Alcatel a el helicóptero yo te mando a recoger Y ya, Cópiame si quieres poder No te compares conmigo, yo soy tu papá Y tú un recién nacido, con solo dos mapas Vengo por esa corona que no te mereces me cosas de copiar tu pareja Las mías son de acero, yo soy 100 y tú eres cero Esta historia ya me la sé, ven y te la cuento El más descargado y nos matarás de aburrimiento Eres un copión violento, de tu envidia mi alimento para el royal es un asco Tu modo historia es un fiasco Mejor deja, yo te voy a poner el casco Pa' esta paliza que estoy dando Comenta allá abajo quién ganó la épica batalla de gran Free Fire Cracks, mi nombre es Donato, y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Desde abajo de pequeño, como tantos empezaron, consagrando lo que ni sugera imaginaba. Es la historia de este chamo, un chamo particular De Venezuela, la tierra de la que viene este crack Pensando en nunca parar, porque solo va por más 10 millones de fans, 10 millones de crack Los frustrados, los enfados, todos llevaron a hoy Todos llevo a ese éxito más grande en la región El único que se hizo de abajo, el hobby que se hizo de trabajo La aventura recorrida nunca fue por un atajo Venga, chico, acá, dame la patica, náguara No te la puedo creer un día más Más millones de visitas y un bulla Porque se gana otra vez Venga che acá. dame la patica naguara, guarda, no te la puedo creer Un día más, más millones de visitas Y si un duya donato la gano otra vez desde Venezuela por Perú y hasta Argentina Con todo el apoyo de su América Latina De Geometry Dash al Clash pasó sin más Más rompió todas las barreras cuando empezó en el Free Fire Algún que otro blog graba de vez en cuando Preciso en su mira es muy preciso mirar. Que la cosa estaba dura de donde venía él Solo supo superarse y subir más el nivel Preciso en su mira, no fallas si y tira Despide tu vida si él está en la partida Un rulleo suicida, pero salió bien Y con la voz sensual capaz te enamoraste de él. Humildad siempre presente el chamo demostró, no importa de dónde vengas Si tenés una razón, para seguir adelante Y conseguir lo que querés, aunque el camino Sea largo, demostrando tu poder, Animando a sus amigos, saco a todos adelante Superando a todo aquello que estaba A su alcance, Un chico con ilusión Como muchos otros fueron, pero fue uno de los Pocos que más nunca se rindieron Azul, verde y naranja, se cambia el color Pero lo que no cambia nunca es por esto su pasión Y ahora cierro el telón, para que sigas Delante, nada 20 millones Estarán bajo tu alcance Venga, lleva acá, dame la patica Nahuara, no te la puedo creer un día más, más millones de visitas un bulla, porque se gana otra vez. Venga Chebaka, dame la patica. nahuara, no te la puedo creer un día más, más millones de visitas y un bulla, el chamo la ganó otra vez. Venga Chebaka, dame la patica. Nahuara, no te la puedo creer un día más, más millones de visitas y un bulla, porque se gana otra vez. Espero de que te haya gustado el mix de raps. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos si no lo hiciste. Y recordad espero de que YouTube no me esté enviando ninguna reclamación por derechos de autor. Porque seguro, elimino el video porque seguro de que, te, que, que yo predigo de que, lo, que, que los dueños de derecho de autor los protejan. Así que mucho cuidado. Así, Nos vemos en el siguiente y feliz año nuevo 2020. Les deseo. Bye.